Hola amigos de YouTube, yo soy Rafa Gris 2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar Piglab en Ubuntu 12.10. Bueno, aquí empezamos. Primero abrimos la terminal y en la terminal eh, escribimos sudo Nautilus para abrir un navegador de Nautilus con privilegios de superusuario, lo cual nos va a abrir una ventana de Nautilus con privilegios de superusuario. Eh, bueno, le damos clic en el sistema de archivos en BIN botón derecho en un espacio en blanco le vamos a crear un documento documento en blanco, a este documento le vamos a colocar un título un nombre digo por ejemplo instalar piglab pero el, ese nombre no tiene que llevar ningún espacio vacío lo abrimos y ahí pues copiamos lo que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y lo guardamos para poder ejecutar esto como un script tenemos que asignarle permisos para para ejecutar como programa así como este aquí como pueden ver pues tiene permisos para eso bueno entonces para eso le damos botón derecho propiedades permisos permitir ejecutar como programa luego de eso lo ce cerramos el nautilus y en la consola escribimos el nombre del archivo que acabamos de crear y nos empieza a ejecutar el el código que escribimos en el script. Bueno, les voy a mostrar más o menos qué es lo que hace cada renglón del script. Bueno, los primeros dos renglones lo que hacen es agregar un repositorio a Ubuntu, agregarlo a la lista de repositorios, y el segundo lo que hace es actualizar el apt-get, que es un programa para instalar eh, archivos, para instalar paquetes desde los repositorios que tenemos en la lista de repositorios bueno el siguiente párrafo lo que hace es utilizar un programa que se llama wget que es un programa para para descargar cosas desde internet y a continuación pues está la url de cada archivo desde la que se descarga cada archivo en el siguiente párrafo el primer renglón pues lo que hace es utilizar apt-get para instalar gputils eh, ssc que es un compilador para para c y otro otro paquete que necesitamos bueno lo siguiente es y que es para instalar paquetes paquetes.ev aquí es donde instalamos los paquetes que descargamos con wget como pueden ver pues estos paquetes están en un orden tienen que ser en ese orden porque si no no los instala porque hay algunos paquetes que necesitan de otros para poderse instalar y bueno eh, eso es lo que hace ese Wget, ese digo ese dpkg y como pueden ver pues al final en el último renglón está el, el paquete de piglab ese es el, el último paquete que se instala se lo descargué desde una página que se llama linux y bueno ahí el bash nos sigue ejecutando el script lo dejamos que lo ejecute Y bueno al final pues ya podemos utilizar PigLab como podemos ver aquí pues lo buscamos, PigLab, y ya nos aparece. Como ven pues ya se puede empezar a utilizar, no ya, ya tiene pues ahí las listas de varias cosas. Ya podemos seleccionar el microcontrolador que necesitamos. Y bueno si les gustó el video, eso fue todo, si les gustó el video denle me gusta y suscríbanse. Muchas gracias por su atención.